Yo voy a decir poco, porque si se me permite que lo diga un poco de forma muy gráfica... ...esta es una obra que hemos editado sin ningún mérito por parte de la editorial... ...porque es eso que se dice éxito seguro. Y es éxito seguro porque la primera vez que la editamos lo fue. Han pasado cosas que se recogen en este segundo libro... ...y sin duda va a ser también un éxito. Éxito por el rigor con que se trata este tema... ...y por la calidad de los autores que han trabajado en ella. Nos decías hace un momento... ...que hay miles de pleitos sobre el problema que ha generado las renovables en España... ...y sobre todo yo me atrevería a decir que hay miles de preguntas en nuestra sociedad. ¿Por qué menos renovables? ¿Qué pasa con las renovables? ¿Hay o no hay impuesto al sol? Son cosas que están en nuestra sociedad casi siempre sin respuesta adecuada... ...y sobre todo produciendo un vacío de conocimiento... ¿Por qué este país que tiene tanto sol invierte mucho menos en renovables que pueden invertir proporcionalmente países que viven bajo la sombra habitualmente? Esto está en las sociedades, se preguntan y no se responden. Bueno, pues en este libro, expertos de la materia, conocedores de la materia, no estos personajes temerarios que muchas veces aparecen en muchas tertulias de los distintos medios de comunicación, lo responden y lo explican. Es necesario este libro y es necesario además como un impulso para una actividad legislativa que esperamos que remueva los obstáculos que probablemente existen para que esto, que es un clamor, digamos, social, más renovables y menos dependencia de los sistemas tradicionales energéticos, se llegue a la realidad. Es un libro necesario, es un libro de expertos, es un libro escrito con rigor y es un libro que favorecerá el conocimiento y la toma de decisiones. Por eso, en representación de la editorial, tengo que expresar mi satisfacción, por haber tenido la oportunidad de editar una nueva versión de este problema, el riesgo regulatorio de las energías renovables. Efectivamente, hay un riesgo regulatorio que se explica en el libro. Y decirle ya, para terminar, que dentro de la tecnología al uso, últimamente lo hemos editado, como lo hacemos con todas nuestras publicaciones, por un sistema dúo, es decir, que está en versión en papel, y también lo tienen ustedes, la posibilidad de incorporarlo a cualquier soporte, porque también está en versión digital, con lo cual la consulta siempre será mucho más fácil, mucho más fácil de desplazarse con él a cualquier sitio que lo necesiten. Felicito a los autores y, en cierto sentido, felicito también a la editorial, si me lo permiten que lo diga así, por tener la satisfacción de poderlo editar. Muchas gracias. Muchas gracias, eh, don Javier. A continuación, me gustaría eh, decir…